Y en este caso venimos con un poquito de pachanguita, vamos venimos a ver. los deditos finos hoy, los deditos finos. Los, los deditos finos, dice Íñigo. Íñigo está un poquito cansado. Eh, como habitualmente viernes por la tarde, a la gente le suele quedar poquita energía. Eh, podéis ver esto y echaros una siesta de mientras. ¿Qué? ¿Qué pasa, Íñigo? Yo tengo Cuéntame. varias cosas que decir antes. Vale, primero, buenas tardes, Íñigo Sendino. Buenas tardes, eso primero. Segundo, hijo de puta, me debes un ratón. Tercero, eh... Lore interno, gente, Lore interno, no lo entendí. Esta semana. Y Esta semana rock, en gaming se ha producido una injusticia y esa injusticia ha la sido vas a la sanción a Alonso que han quitado ayer. Eso es todo. Necesito se ha hecho un justicia nece... en este país. Bueno, no en este país, pero se ha hecho justicia. Necesito un clip de eso. Necesito un clip pues de eso. Espérate o sea... que te lo voy a dar. Cristian, precioso, lo tenemos en yo el chat, Cristian Yo guay. te lo doy porque creo que tengo la herramienta para dar. Tremendo. Lo... No es que ha sido, ha sido muy bonito que justo después, Íñigo, injusticia. Tres segundos después, pam, pam, pam. Correcto. En fin, eh, hoy no tenemos a nuestro queridísimo hoy, José. Hoy se, José, caen, José hoy se nos caen los castillos. Hoy, hoy está sí, todo un, un poquito. Un poquito. O sea, Vamos. Lo veis todo. No, no está funcionando mm. nada absolutamente. Eh, mi Íñigo, hermano puedo, me puedo está hablar. dando la razón. Y todo está bien. No, no está todo bien. <risa> Esto es muy problemático. Insisto, eh, es viernes. Íñigo está cansadito. Yo sí. es que llevo un chute de cafeína. No, no están funcionando las cosas. Eh, no vamos, están funcionando. vamos a decir las cosas como son. Hoy está no tenemos malísimo. entrevista. Lo vais a saber después. Pero hoy no tenemos entrevista. Eh, porque hemos realizado cosas muy guapas que vais a poder ver muy pronto. Vale. Eh, entonces no, te, no hemos tenido tiempo para. Eh, nuestro queridísimo José Andrés no ha podido estar hoy. Nuestro queridísimo José no está aquí en esta tercera silla de este estudio. Eh, pero... Muah, pero, muah, Ahí está. Muah. Pero tenemos a alguien que sí que va a poder venir charlar con nosotros, estar de pasanga. Y, y no, no va a poder, no va a poder Funciona sustituir al botón. No va a poder sustituir a José, porque, a ver, es José. Pero lo queremos muchísimo igualmente. Buenas tardes, Darka97. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Y sabes con qué entras? ¿Sabes no, con no, qué entras? No, no, no, no Con sí, el drop no, no, no, ¿Con, no? No. con el drop No, sí, todavía no ha llegado Así ah, se ha llegado Iño, bueno. por favor <risa> Por Dios, déjale hablar Déjale que se presente, por favor Darka, eh, para la gente que no te conozca ¿Quién coño eres? ¿Quién sos? Pues... Un random más de aquí Un random más Del panita gaisca Del pana Inigo. ¿Cómo estamos, gente? Aquí hay un poco Haciendo de sustituto Del hacendado del gran José Correcto <risa> Tremendo Correcto eh, Aquí el Dark Darkapog Que le tenemos presente Saguano <risa> también, también dice Dark Darkapog Es participante De la comunidad De Touhou Spain Correcto. Y de su nuevo podcast issue Podcast Que se está haciendo mensualmente Y ahí está un poco Hablando De eh, señoras con poca ropa Matando gente matando ¿Qué, ¿Qué matan las señoras? Las El señoras, con poca ropa, ropa señoras con poca ropa Matan a más señoras Con poca ropa Ah, o sea Se matan entre ellas Sí, correcto Hostia, Dios mío eh, Yo no había entendido Este juego Pero creo que ya No quiero entenderlo also El marca... juego va De meterse putazo Hasta quien se queda más desnuda Esa es esa es Señoras con poca ropa Es decir, <risa> eh, hadas Matando eh, Señoras con poca ropa Es decir, hadas eh, Sin duda Un, un eh, juego orientado a eh, Hombres eh, blancos Hombres, Íñigo Hombres Heterosexuales ¿Qué? De 25 ¿Qué? para abajo Yo, ay, quiero, ay, sí. yo quiero establecer Una cosa eso? muy importante Quiero establecer Una cosa muy importante Y es que según Sawano es Dark Apog Pero es que según Cristian Es Darkukeo el Empalador <risa> Darkukeo, <risa> Esa es buena Esa es nueva Darkukeo el Empalador eh, y hoy sorprendentemente tenemos el chat estúpidamente activo, así que vamos a ir comentando las cositas que tenemos no, que comentar. No, no, no, son chorradas. Claro que son chorradas, pero eso es Twitch, chingo. Twitch no, es chorrado No, no vamos, vamos, vamos rapidito, vamos con... Vamos a comentar lo que, que tenemos que comentar. Una, una de las cosas importantes que hemos estado haciendo y que es uno de los motivos por los que no tenemos ah, ah, hoy eh, ah, entrevista... Ah, ¡Surprise, surprise! Tenemos cosas. Tenemos cosas. Eh, se vienen cositas, gente. Tenemos, eh, bueno, tenemos. Tenéis, vosotros también... ¿Vais a tener disponible el día 18 de...? De noviembre, el próximo 18 de noviembre Hoy si estáis viendo esto live en directo, ahora mismo Right now, es 28 de octubre eh, Pues el 18 de noviembre vais a tener disponible Tadeo Jones La Tabla Esmeralda, ¿qué coño es eso? ¿La película? No, el videojuego de la película eh, Desarrollado por Reborn Games eh, Para Mediaset Games, es un juego de encargo ¿Qué pasa? Spoiler, hemos tenido la ocasión de probarlo Bastante fuerte Y vais a tener contenido del juego Y de muchas cosas Dentro de muy poquito, así que Drop se vienen cositas muchachos ay dios mío estoy harto ya del drop del drop mira, mira ya lo eh, que voy ¿eh? me encanta tío <ríe> esto, me encanta esto va a ser intervenido esto va a ser intervenido va a venir Borja va a poner eh, orden en la orden, sala y nos vamos para adelante hoy en Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo un estudio controvertido sobre la identidad gamer. Sí, ya sé decir que ya sé que es controvertido y no controversial, ahora sí. Gracias. Eh, y variedades acerca de Microsoft. Y Gaiska pone aquí también que contaremos con sección de noticias rápidas. Yo comentaré los mmm, las noticias que Gaiska me haya dejado o no. Hablaremos quizá del Indie mentira tiene, mentira, tiene noticias. Mentira, tiene noticias. Quizá de quizá de otras cosas también. O de... ¡Iñigo, no te comas de... el guión en el inicio Sí, me estoy comiendo todo Y eh, Darka aquí presente nos va a hacer una recomendación maravillosa y sorpresa Maravillosa como él Ma Correcto, eso siempre Así que comenzamos Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, En nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus Y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom-barra-baja-ed también nos puedes escuchar en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y vamos a abrir esta sección de noticias del episodio 54, riéndonos un poco de la gente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un estudio de identidad gay. Perdón. Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Tengo que intervenir de nuevo. Eh, le pido por favor a producción que si nos está escuchando me traiga agua y merienda. Lo necesito. Gracias. Toma, ahí te agua. Toma, toma, ahí tienes ahí, un poquito de agua. te si lo oh, pasa por la oh, oh, cámara, te lo pasa por la cámara. Venga, vámonos. <ríe> eh, vamos a empezar hablando de un estudio que se ha hecho eh, sobre la identidad gamer. Vamos a intentar esto explicarlo bien porque es mucho peligro. Eh, ha sido un estudio que se ha llevado a cabo por Take This, que es una organización sin ánimo de lucro estadounidense, con eso empezamos diciendo muchas cosas eh, Centrada en la salud mental, vale, hasta aquí todo bien eh, El artículo que, que se ha sacado del estudio se ha llamado No solo un juego, fusión de identidad y extremismo en las culturas de juego Vamos a empezar, porque la primera parte podría perfectamente haberles escrito el puto chocas. Entonces. A ver, fusión de identidad y extremismo. En las culturas a... de juego, correcto. A ver, eh, Correcto. Sí, sí que es cierto que hay una. No, no he terminado todavía. Correlación entre eh, ciertos movimientos gamer en general. Movimientos y, gamer, y, define y, movimiento gamer. Eh, cierto fandom de ciertos creadores y de vale. cierto. Tipo de sí, juegos, del, del millón, lo hemos entendido todos. Por ejemplo, o del Chocas, por ejemplo. Y es y unas eh, Digamos, vinculaciones políticas. Un poquito, un poquito de extrema derecha. Según salva, el único Ay. extremismo. Según el último extremismo correcto. Y Darka te lo va a verificar. Es el de Mima, Antojo en 19. Entonces, Exacto. Eh, ¿qué siempre, pasa? Siempre que no os hagáis pajas con esas cosas, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En este estudio se hace especial hincapié en los usuarios de las plataformas en línea, online, obviamente, que es donde hay la mayor cantidad de gente tóxica. Eh, aseguran que ellos muestran con total claridad, total y absoluta claridad, identidades excluyentes, es decir, de... Es que ellos están contra nosotros y no sé quién, no sé cuántos. Sí, gente egocéntrica y demás, ¿vale? Eh, por otro lado, se define, ojo cuidado, la fusión de identidad como un sentido profundo, visceral, de alineamiento con un abstracto. Está potente. Eh, se dice que los jugadores no solo se identifican con el grupo del que forman parte, hablando obviamente de comunidades de videojuegos, eh, sino que los miembros de dicho grupo pueden llegar a tener mayor prioridad sobre su propia persona. Con un coste muy alto, como sacrificar la, vid la propia vida por el juego. Yo creo que esta gente no es capaz de entender que, que la kill se la lleve... El de carry es más importante a que se la lleve el support, creo. Eh, también dicen... Haber estudiado las fuerzas armadas, los grupos nacionalistas y los deportes competitivos. Pero que en el mundo del juego se comparten experiencias extremadamente desafiantes. Voy a recalcar, extremadamente desafiantes en el mundo de los videojuegos por encima de las putas fuerzas armadas. ¿Estáis entendiendo por dónde va esto, no? O sea, quiero Solo decir... quiero añadir algo, que la última vez que se intentó eh, unificar fuerzas armadas con los videojuegos, terminamos Se terminó desarrollando uno de los mejores simuladores de, de, de armamento que, que haya a día de hoy. Sí, pero es que en pero este También caso... hay que decir que eso ocasionó un reclutamiento masivo a, en Estados Unidos a una, una, una escala brutal desde el 2002, a, aprovechando de, de lo del 11S y aparte de juego que desarrollaron, eh, como que mazo de Peña se empezó lo que es a meter a la armada nada por el jodido jueguito. Y es básicamente sí. el lo que se conoce ahora como, como arma. Arma 1, arma 2 y arma 3. Sí, básicamente. Eh, es que, según voy avanzando más, os vais dando cuenta de que esto es peor Entonces, ¿qué pasa? Según los investigadores, las comunidades de juegos atraen a personas con propensión a la soledad, la ansiedad social y la inseguridad Y los expone a ambientes tóxicos y discursos de odio Eso es verdad Eso es verdad, pero... Pero... Ahora, ahora vamos a tener tuyo tu fight. Que sea, par, que sea verdad en determinado porcentaje no significa que puedas tomarlo como verdad ver, absoluta. No. Y lo han tomado como a verdad ver, absoluta. A, no, no, no, no, no, no. Yo creo que aquí eh, hay un problema en cuanto a la eh, expresión de todas estas afirmaciones. Esto... Eh, quiero decir, eh, esto viene de una, de una noticia uh -huh. que estará más o menos mejor redactada en este caso por... Por Europa Press. Uh -huh. eh, cuando titulamos que un estudio destaca la propensión a la, a la radicalización de quienes tienen una fuerte identidad gamer, aquí no se está diciendo que todos los que tienen por una fuerte identidad no. gamer tengan una propensión a la radicalización. Por supuesto que Lo no. Lo que se está diciendo es que hay una tendencia que uh -huh. no tiene por qué ser mayoritaria, uh -huh. pero que es destacable. Sobre uh -huh. propensión a la radicalización en un grupo concreto. Ya. Entonces, el problema de siempre, eh, y esto, eh, uno que lleva más de 10 años, ahora, lo, esto, esto lo puedo decir además con, con, con propiedad, uno que lleva más de 10 años en esto. Periodismo, o sea, periodismo especializado de videojuegos. Flexeando, flexeando de no, no, periodismo. No, no, no, no, no, no, no es cuestión de flexear. Periodismo es, especializado es, de videojuegos. Es, es cuestión de que yo llevo leyendo esto. Esto y cosas muy parecidas a estas desde hace más de 10 años. Y desde hace más Porque de sí, 20... gente, Íñigo tiene más de 10 años y más de 20. No, no, y, y, más, y más de 10 años en, en este sector. Y más allá de eso, eh, tirando de hemeroteca se pueden encontrar eh, infinitos casos como estos. Normalmente, esto suele ir de dos, de dos eh, cuestiones. A. O se ha hecho un, un estudio serio y riguroso, pero los medios de comunicación lo tergiversan, o B, lo que se ha hecho es una puta mierda de estudios. Sí, Entonces, y esa es sí. caso B. Por, por, yo creo que es caso A. Yo creo, yo creo que, yo, que es caso B. Yo sinceramente creo que es... Te voy caso, a explicar porque además ahora. Yo creo que es caso A por dos cuestiones. Una, porque todas las afirmaciones que se han dicho hasta ahora son, eh, digamos, discutiblemente ciertas, es decir, eh, cogiendo eh, un, uh, un caso... Eh, eh, coge el más clásico vamos, vamos a coger esto se dice que los jugadores no solo se identifican con el grupo del que forman parte sino que los miembros de dicho grupo pueden llegar a tener mayor prioridad con un coste personal muy alto como entre comillas sacrificar la vida por el grupo esto esto no define a un gamer, esto define a cualquier sentimiento de pertenencia a grupo, de cualquier grupo, de cualquier cosa. Sí, pero ese, o sea, comentario, entonces, no, ese entonces, comentario no está bien dicho. No, no, ese no, no, no, no, no, no, voy, no voy a la anécdota, no voy a la anécdota. Te pongo un ejemplo, pero para generalizar. Las frases que se están diciendo en esta noticia son cuestionablemente ciertas. Es decir, se pueden matizar, pero esto es cierto. Y esto no es... sí no esto... sí por sí porque o sea esto tú no sacrificas psicología. tu vida por el grupo estás sacrificando la vida de un avatar por el grupo eso es cierto no, sí no, pero lo estás haciendo no, por pero no no se está hablando del hecho literal de sacrificar ya pero la gente que no sabe de videojuegos lo va a tomar como literal ese es, es que, el problema es que esta noticia no habla de videojuegos es que aquí nos estamos confundiendo de cabo a rabo esta noticia no habla de videojuegos esta noticia habla de psicología pero y tú en de... la vida real no no sacrificas tu vida por un grupo sí no sí no sí te, ¿En te, qué te caso? Lo, te lo digo en una palabra. ¿En qué caso? Te lo digo en una palabra Dímelo. y esto puede ser controvertido. Y tú rí. ¿Qué hay ahí? Pedrastas. ¿Tú, tú, tú, cono ¿Tú conoces... Tú conoces... No, no, Estamos... tú te ríes, tú te ríes Estoy... pero es verdad, Darka. Tú te ríes, <risa> no, no. pero es verdad. Estamos hablando, de, Arca de, un, de una cuestión que es, que es muy local de, de aquí, que al final es un, una comunidad de un sitio muy concreto eh, que tienen... Eh, ciertos comportamientos concretos pero al final es un sentimiento de, de comunidad llevado al extremo y en cualquier o sea, te puedo poner otros ejemplos muy brutos eh, no, hace, no hace falta que vayas muy lejos en plan, cualquier etnia gitana ya tiene ese sentimiento, ya sabes iba, i, que... iba, iba a poner otro ejemplo que también es bastante bruto pero efectivamente eh, cuando tú perteneces a una comunidad eh, y una y lo... Más importante que tienes es la pertenencia a esa comunidad. Efectivamente, esta frase es cierta. ¿tú Pero no puedes pu que no no puede llegar punto? a dar la vida por la comunidad. Esto Entonces, yo. Al fin y al cabo lo veo esto como cogerlo un poco con pinzas, ¿sabes? Es que porque sí, con en pinzas. parte coincido que con Coincido con tu ideología, porque sí, al fin y al cabo, si la comunidad te ha protegido, pues tú tienes sentimiento de protegerla. Pero esto todavía está a cierto límite, porque tú dices, oye, claro. eh, hay cosas que sin peligro lo que es mi salud, porque tengo que defender a estos pagos a muerte, lo piensas. También, también hay que coger, eh, digamos, el contexto per personal, ¿eh? O sea, quiero Exacto. decir, algo que no tiene que, que ir al, al extremo. Puede llegar a ir al extremo solo porque otras circunstancias de esa persona le hacen eh, Le hacen radicalizarse. Yo voy a decir una cosa. Y, y en eso, y en eso hay ejemplos de todo. Yo lo que sí. quiero, antes de dejar eh, seguir el, el debate, es que esto, que esta noticia, no, la tomemos como lo que es. ¿Vale? Es la visión periodística. De un estudio. La visión que... periodística errónea. Er erróneo o no pero Y de un so estudio pero no bien todo, llevado a cabo No, no, el estudio creo que ni tú ni yo podemos juzgar cómo se ha hecho Yo voy a presumir que el estudio está bien hecho Pero es la visión periodística de un estudio eh, mm. Mm, Centrado en un sector concreto y en unos comportamientos concretos Entonces, eh, para no seguir enfangándonos, ¿vale? vale yo eh, lo digo, esto no va de, de videojuegos. Yo voy, a decir, va de otras cosas. yo voy a decir varias cosas. Primero vamos a ir con el chat. Eh, Saguano, por ejemplo. Iba, iba, iba que... Saguano, sí, por me... ejemplo, que dice, toda persona que tiene hijos sacrificaría su vida por ellos. No es el mismo caso. Tus hijos no son una comunidad, tus hijos son tu claro. familia. Es un caso diferente. Eh, eh, una familia es una comunidad. Sí y no. Una familia es una Sí comunidad. y no. No estamos hablando del mismo tipo de comunidad en este estudio. No estamos hablando eh, eh, del mismo eh, tipo de comunidad. No, estamos hablando, estamos hablando de, vincul de vinculaciones eh, sí, afectivas, pero eh, no con una familia. Intensas. No, la familia la familia no, no entra en este estudio, sé que no entra. No, a ver, es que empezamos por, por tener el conflicto de definir lo que es una familia. Porque para ti, en mm. concreto. Una, una unidad fa familiar. Una familia es una unidad familiar con padre, madre y dos hijos, porque esa es. Por ejemplo. Porque esa es tu realidad familiar. No necesariamente, pero por ejemplo. Pero, pero tú le preguntas, por ejemplo, a mi hermano presente en el chat. Y te va a decir lo que es una familia que no tiene nada que ver con lo que tú defines. Vale, pero quiero decir, estamos Entonces, hablando... Este a, este, partir, video, este a partir de ahí yo le compro la comparación a, a Saguano. Porque efectivamente cuando sí. tú perteneces a una comunidad y la vinculación dentro de la comunidad es muy fuerte, puede haber reacciones muy extremas a hechos... Eh, eh, importantes o trascendentales dentro de esa comunidad este, En este caso es un estudio de ah. identidad de, de pérdida de identidad, por decirlo de alguna manera de, de vinculación de identidad social con identidad personal Aplicada a los videojuegos Es un estudio de identidad gamer Entonces, no, la familia no entra en esas comunidades eh, eh, por cierto, mi hermano aquí en el chat También menciona eh, Bueno, por un lado, eh, Salva menciona A los mejores amigos, por otro lado eh, Mi hermano menciona a los adolescentes Que cuando eres adolescente ah. El sentimiento de pertenencia al grupo Se, se digamos Se gochenda, Se, a, como La, se, dice, se aumenta, el, se amplía Se amplifica Igual eso de, Dice Salona también, igual eso de sacrificar Una vida por una comunidad Es que lo es suena, a culto. Es que lo es. es que el, las sí. sectas, por ejemplo, juegan también con esto mismo, con el sentimiento de pertenencia. Pero es que no están llamando a esto sectario y lo es. Eh... O sea, quiero decir Claro, tú tienes, eh, tienes a algo diciéndote que los mejores amigos también se sacrificarían Y a tu hermano diciéndote que los adolescentes No sacrificarías tu vida por otra persona O sea, asúmelo sí, hay, gente que no. sí, hay gente que sí Pero es un porcentaje estúpidamente pequeño No es relevante, idea, no es claro, impactante siquiera contexto. Pero es que... Es pero no es el estudio generalizado, insisto, no tiene sentido Insisto, en, en, en la visión periodística de este estudio Se están extrapolando cosas que son destacables Pero que no tienen por qué ser mayoritarias La mitad de tus amigos te daría una puñalada trapera Si tuviese que dar tu vida por ti lo haría, eh, sé que lo haría. Sí, pero es... Que, a ver... Es que... es que yo estoy hablando de esa afirmación en concreto, porque es una afirmación que has sacado del estudio. No te estoy hablando de... Sí, no, coño, no, hay actitudes, mira, muy, hay actitudes yo, muy radicales. Te, te, hay actitudes yo te, yo muy te, radicales. Pero eso no significa que vayas te, a sacrificar yo, tu vida por otra persona. Cosa. ¿Te has leído el estudio? ¿Me he leído esto? ¿Te has leído una noticia? Sí. sí. Insisto en que esto no es lo que dice el estudio. Y lo voy a insistir y lo voy a recalcar muchas veces. Esto que estamos contando nosotros no es lo que dice el estudio, es lo que dice una interpretación de este estudio. Eh, recomendación número uno, váyanse y lean el estudio. Ahí el es donde estudio. yo quería llegar, porque al fin y al cabo, sí, esto es algo que ha publicado, se supone, de lo que hace es un estudio, pero con las palabras de un, de una, de un reportero, de un ¿no? de que es, de un al fin y al cabo, hay un interés económico detrás. Es decir, si no adornas las cosas, no vas a conseguir views. Así que igualmente todo lo que coja aquí, como dije en principio, cogerlo un poco con pinzas. Porque a lo mejor uh -huh. de una idea hacen una ley y no es así. Uh -huh. o sea, se tiende mucho en, en, en el periodismo a, a hacer eso el, y hay que coger, yo voy a estar, a analizar con que, las palabras una por una. El, con lo que el, más, el, más de acuerdo estoy, son, estoy es con el último comentario de tu hermano. Es que no puedes coger la parte por el todo. Estoy más, más de acuerdo imposible. El problema es que yo sé que la gente lo va a hacer. Porque la gente que quiere ver lo que, lo que no existe consigue... Hacerlo de alguna manera. O sea, el terraplanismo es una cosa. Y yo sé que va a venir gente que no tiene ni puta de videojuegos. Va a venir esto y va a decir: ¡Buah! Es que todos los jugadores de videojuegos son unos terroristas y no sé qué, no sé cuántos. ¡No! ¡No! Por eso me jodes. Hacen estudios de este tipo. Pero, ¿cuántos estudios has visto de cómo de beneficiosos son los videojuegos que hayan tenido impacto a un nivel internacional? Eh, los, hay. Sí, sí, sí, sí, los, sí, los hay. Ninguno o pocos. Los hay, pero pocos, sí, verdad. Y hay mil de gente diciendo que es que los videojuegos afectan a no sé qué Y como eso es lo que muchos medios, empezando por en muchos casos la prensa o la televisión o cosas Porque es el ocio alternativo a fin de cuentas en los videojuegos le están sacando mazo mazo distancia eh, Como quieren que se espera, piense espera, que los videojuegos espera, son perdón, malos perdón, y hay perdón, mucha perdón, gente Perdón, perdón, has, eh, has, has, Acabas de decir que los videojuegos son ocio alternativo No, he dicho que es una alternativa de ocio Ah, por ejemplo, a la televisión. Ah, bueno. Por ejemplo. Sí. Sí. Claro, entonces... sí. Claro, pero es que precisamente aquí, en este punto, creo que estamos los tres de acuerdo. El estudio, por cierto, es como 50 veces más largo sí. que, que la noticia. Sí. Vayan y lean el estudio. Sí. Y saquen sus propias conclusiones. Además, está en inglés y por lo que estoy viendo así muy lateralmente, está eh, bien justificado. En el sentido de que no, no me he leído las conclusiones, pero sí. es, están bien hechos. Está bien hecho. O sea, hay, hay base para esto. Eh, si quieren saber lo que ponen en el estudio, vayan a leer el estudio. El resto, pues, es una... Pero es que oh, a mí me da mucha rabia dedicarle casi 20 minutos a esta mierda, porque esta es la misma mierda. Es que yo como tal no quiero centrarme en el estudio. Lo que quiero centrarme es en la falsi... ¿falsedad? ¿Sí? falsedad, En la falsedad de lo que viene a ser esto, que es eh, la prensa diciéndote, en muchos casos, te o lo que sea... Porque no les viene bien que se piense que los videojuegos son buenos y no sé qué, metiéndote es estudios, diversándolos es que, y su puta madre. Gaisca, es que, Gaisca, ¿No? es que, es que interés que te quiero, Andrés, es lo de siempre. Hay que adornar las palabras. Ya, pero para me, da me da por culo. Me da por culo. No me gusta. Es que además, No, ya, ya, ni a mí. Es normal. Además, es que es normal, porque al fin y al se están basando en atacar a una pobre desarrolladora. Entre comillas, atacar para ellos sacar beneficio Es que eso es lo más rastrero que puede haber y eso se ha ocurrido sí. siempre Christian, en este sector, ¿sabes? Cristian que dice que no está mal pero el estudio está bien hecho, WTF. Eh, está mal la, la manera de plantearlo y la noticia y cómo se tergiversa por la prensa en muchos casos. El estudio, si sí, el estudio tiene sentido. El problema es que viene la gente y te dice, sí, mira, te voy a contar en una cara lo que dice el estudio y coge los puntos que le sale de los huevos. Claro. Porque así funciona la vida. Y, y además... Entonces, sí, el estudio está bien. Pero la manera de interpretarlo por este medio que he encontrado y por otros muchos, es una puta mierda. Claro, pero es que esto es lo mismo de siempre. Aquí hay a quien hay que señalar... La noticia no, es de Europa Presa, bueno. Sí, eh, a quien hay que señalar no es al, a, a quien ha hecho el estudio, que es que, que, que creo que es a donde íbamos en primer lugar. Hay que señalar a los medios de comunicación. Esto también, voy a tirar de viejo, esto también pasaba eh, muchas veces con la Euskal Encounter. La Euskalen Encounter durante más de 10 años... Se ha vendido como el evento en el que eh, 3.000 frikis van a estar 5 días metidos en un pabellón. Eh, no te sí. preocupes, la TLP aquí se vende exactamente igual, Efectivamente, eh. efectivamente. Porque y, es lo mismo en la práctica. Y ha habido, sí, sí. Y, y ha habido un, un trabajo incansable de los de la propia comunidad que va de, de decir, oye, es que esto no es así. Ya. Entonces, eh, ¿vamos a conseguir que se dejen de publicar estas mierdas? Algún día. Cuando seamos mayoría. Probablemente no. Cuando no, seamos mayoría. No, probablemente no. Porque no. la gente que se cree estas mierdas no, es gente mayor. Cuando no, pierda su público, fíjate, ganamos. No, no, fíjate no. una cosa lo que te digo, Iñi. Eh, sí, ¿eh? Yo creo que sí. Porque más que nada, como bien lo ha dicho, Gaiska, lo que se cree esto es la gente mayor. ¿vale? ¿Qué pasa cuando toda esta comunidad que ahora es joven sea mayor? No, no. Por, por, ¿sabes? Te, te explico, te, te argumento por qué. Eh, Básicamente cuando tú y yo lleguemos a ser unos ancianos habrá otra mierda que no será los videojuegos que no entenderemos que juzgaremos de, de nuestro y veremos prisma, a dar cachocheando. desde nuestro prisma y lo juzgaremos con, con mucha vehemencia. Y además, como seremos unas señoras aburridas de la vida, cotillas a más no poder, veremos pues, el equivalente de Susana Griso dentro de 50 años, o 60 no, no o 70. No, no. Yo, yo, yo, espero, yo espero nunca llegar a esa situación, de verdad. De eh, verdad es que no, no quiero llegar pero... a eso. Si, hay, si hace falta no llegar a viejo, mi mira, prefiero no llegar, pero, ¿sabes? Pero es... es a ver, eh, eh, obviamente sí. cada uno luego con sus ideales se puede combatir, pero esto también es un ciclo sí. natural, ¿eh? O sea, no, bueno, y eh, entiendo lo que dices perfectamente, porque al fin y al cabo hasta yo ya con mi edad bueno, relativamente todavía soy joven Ya me estoy dando cuenta de esas cosas Que hay cosas ya nuevas Sin ir más lejos, el TikTok Siempre es algo que he criticado y es algo que La verdad que no entiendo, bueno, sí entiendo Pero no entiendo por qué gusta tanto y a ver, es ahí sí. donde sé que tú quieres llegar Que dices que coño Que cosas que tú tanto te han gustado de un principio Y que dices, ah, pero es que no entiendo por qué Los mayores no le gustan tal, no sé qué Es porque lo, por lo mismo Porque a lo mejor no van sin su cultura O en su lo que le han enseñado a lo largo de su vida Entonces, entiendo, pero es, no llegar. Es, es, es natural Que cuando llegue el momento Pues nosotros eh, critiquemos así Igual que, critiqu sí. que lo mismo O sea, pasa lo mismo Pero eso no es un problema Porque, porque eso es Cosa de la vida. A mí lo que me toca a los cojones es que un periodista que dice tener una carrera que le cualifica para sacar... Hacer eh, ese trabajo, sí. Digamos, sí. hechos objetivos de, de, de las cosas que pasan, nos cuente mierdas que no son hechos objetivos. Porque, spoiler, no es un artículo de opinión, es una noticia. Claro. Y, y influye esto, chaval claro, Influye hombre, esto entre medio Siempre, siempre El ¿Vale? dinero, el dinero. Eh, Pues vamos a terminar con la noticia Diciendo tres cositas Tres cositas muy rápidas Precisamente del estudio que para medir la fusión de identidad Lo que me ha parecido <risa> fatal Realizaron tres estudios Yo quería saltarme Utilizando eh, De videojuegos Lo único que le leído al menos Minecraft y Call of Duty Minecraft como ejemplo de eh, Videojuego chill Tranquilito, todo pana Y Call of Duty como videojuego Extremo, agresivo eh, Radical XD eh, es Que que, no hay siete juego, que vale pues a vamos, a, vamos a decir la última cosa entonces y es que me da por culo que se estén haciendo este tipo de estudios en Estados Unidos y no mirando por qué hay tiroteos en las escuelas vámonos no pero es que eso tampoco es cierto es que, es que no, no voy a terminar con esto o sea quiero es decir, que... es que es verdad no no es verdad no es verdad porque efectivamente la gente que se dedica espera a... espera que ahora me dice que esto es uno de los motivos por los que hay tiroteos no, no, no, en, no, no, los no, no no no no no no no no no no no no no no la no, vida no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no que eh, se sabe perfectamente cuáles son los motivos por los que ocurren esos tiroteos, y el motivo número uno es que hay armas, y la gente que ¡Ah! se dedica a... Pues aquello, no saben. lo saben. Que, lo, que no, lo que no podemos decir es la falacia de siempre, de, no, es que se invierte en esto, pero no en aquello. En aquello también se invierte, y también se dice, y también se hace, y hay otros movimientos. Otra cosa es que tú no, no centres el foco en aquello. I'm so sorry, pero no me lo creo. Sí, sí, sí, sí, búscalo. Literalmente, no, no, no, no, no, es tan fácil como prohibir las armas. Sí, es tan fácil es, es así de fácil es, y sí, no se ha hecho es tan fácil como prohibir las armas pero es que además hay multitud de estudios eh, hechos por profesionales como estos hablando de los motivos que llevan a una persona a que se le pire la cabeza y entre en un instituto con un rifle a matar a todos. dios eso también existe otra cosa es que tú no lo hayas buscado vale entonces no, no te voy a y aún este así momento. puede haber cuatro mil movimientos que las armas siguen sin estar baneadas. Sí, sí, claro. Y, sí. Eso, y eso también tenemos que denunciarlo. Igual este no es el foro, pero eso también tenemos que denunciarlo. Pero efectivamente, no me digas que no se está invirtiendo recursos... En otras causas, cuando se están invirtiendo argumentos. Ya, en otras ¿sabes qué causas? pasa? Que entonces luego viene o sea, la, a mí, la. A mí no me vale, vale el argumento de. No, es que hablamos de esto, pero no de aquello. Claro, hablamos de esto porque esto es relevante para nosotros. Ya, ¿sabes qué pasa? también se habla. ¿Sabes? Míralo y búscalo. ¿Sabes qué pasa? Que van a venir las canes de 55 años y van a leer. Van a leer. Los videojuegos tienen a la, radic la radicalización de los gamers. Y van a decir: sí. Ah, este es el motivo por el que hay tiroteos escolares. A volar. Sí. Claro, pues, Ese es el problema pues, pues Eso es lo que me da por efectivamente, Los Nintendos. Efectivamente esto es y, y esto llega siendo Y esto seguirá siendo y... y tras pasar media hora con una noticia Let's fucking go Qué cansado estoy eh, Merece algo la pena Del chat Eh... Mira, por ejemplo, Sawano dice que en Argentina eh, hubo una noticia viral donde justificaron un tiro en una mezquita con el Fortnite. Es que son así, es que aunque, la gente es así. O sea, a la, prensa le, a la prensa le interesa que piensen que los videojuegos crean violencia. A las canes les interesa que se piense que los videojuegos crean violencia. A muchísima gente, por desgracia, le interesa eso. Demasiada gente. Y hay mucha gente también que está como para creérselo. Por ende doble. Bueno, vamos a hacer una vale. cosa. Vamos a agradecer con amor a todo el mundo que nos haya escrito en el chat. Os queremos. Eh, la movida no va a ir por aquí, así que vamos a cambiar de noticia, efectivamente. Sí. Pero gracias por participar. Ala, dale. Estás cubierto por chat, así que... Tremendo, <risa> <risa> impresionante. Sí. O sea, hay muchísima gente escribiendo en el chat. Estoy todo orgulloso. Muchas gracias. Eh, vamos a pasar a hablar de... 171 Il GTA Brasileiro Esto no lo entiendo Brasileiro eh, Es un Ve, videojuego desarrollado mira, mira, perdón, ¿Qué? Perdón, ¿qué? Perdón. Íñigo Hoy me estás cortando mucho Porque estoy participativo eh, Darka efectivamente Efectivamente Yo ahora mismo me pongo Yayo con esto No entiendo por qué es una noticia Y no entiendo por qué Lo sacamos en este programa Es un porque... videojuego desarrollado te a Brasil, Es un videojuego amigo, te Brasil ¿Qué cosa no entiendes? Que que, te si, no, si no lo hace falta irse a Brasil, abre Instagram, Íñigo Por favor, la mitad de los memes son con acento brasileño por a favor no ha salido un vídeo de un brasileño bueno pero esto, no, es un no esto es un meme el... bueno, esto es un meme andante esto oh. es eh, un meme andante de tiroteo a Estados Unidos a brasil dice Christian white estoy de acuerdo eh, oh, oh. es un videojuego desarrollado por beta games group y qué es Beta games group un desarrollador independiente por eso sale aquí aparte porque es brasil eh, se va a lanzar como un early access en pc en steam en este caso esta es la plataforma el 17 de noviembre si estáis viendo esto ahora mismo right now eh, con, en, con nosotros en vivo Básicamente es más o menos dentro de unos eh, 20 días, aprox eh, Y lo que va a salir como tal es una pre alfa del juego sí eh, Entonces obviamente a tratar de una pre alfa pues aún hay bugs que corregir Y el diseño ni de coña es el final, lo estáis viendo ya en pantalla Pero sí que es verdad que es un juego del que se lleva especulando y se lleva hablando meses Realmente porque he encontrado noticias de qué pasó con 1.7.1 eh, hace como un año eh, y que realmente pues se estaba esperando Y a fin de cuentas, piénsalo Si GTA 6 no sale, al menos tendrás esto Ya estáis viendo que hay también Apariciones de objetos y demás eh, O sea, todavía quiero decir en el Gameplay y, y todo esto, pero realmente yo creo Que esto es el GTA, una vez esté determinado Yo creo que esto va a ser el GTA 5 De 2022 que la gente estaba esperando Porque a fin de cuentas GTA 5 no deja de ser Un videojuego de 2013 la que de escuela pública de gráficos de cartón Porque, madre mía, me está dando un toque. Es una pre todo, todo, es una todo, prealfa, Todos todo, todo los glitches Y es que, es que aparecen glitches en el propio vídeo de presentación, tío Es una pre sí, sí. es una prealfa. O sea, realmente, para que os hagáis a sí. la idea Se les ha ido la olla muchísimo con el vídeo de presentación Son cuatro minutazos de gameplay son cuatro putos minutos. Supongo que habrán intentado sacar los clips menos bugueados y que menos cosas tengan. Sí, pero no pueden, obviamente, dejar de tener. De por, de tener, de por sí ya se les fue toda, toda la olla y a intentar De por sí, igualar un GTA ya es muy sí, ida de olla. Sí, es correcto. muy ida de olla. Y ambientarlo en un sitio tan denso como es Brasil. Y las favelas. Porque estoy viendo que muchos de los escenarios son en la favela. Correcto, sí. Ole. Si logran sacar esto para adelante, ole, eh, Pues esto tiene mucho mérito. Pero. Yo, ah, creo, yo, fin, creo, yo, lo siento. yo creo que vamos a ir viendo la pre alfa se va a ir desarrollando poquito a poquito, lo seguís viendo en pantalla para que, para que veáis cómo es el juego realmente, a qué punto de desarrollo está... Obviamente los tráficos no están terminados, obviamente la implementación no está terminada, obviamente hay mazo bugs, pero spoiler, yo sigo pensando, y polígonos, pero spoiler, yo sigo pensando que va a salir con menos bugs que el cyberpunk eh, spoiler, eh, bueno, spoiler, iba a decir spoiler otra vez, no, eh, lo que spoiler, sale spoiler, el día spoiler. 17 de noviembre, insisto una vez más, es la prealfa o sea, no os lo descarguéis pensando que tenéis un juego completo sí. No es un juego completo y no lo va a ser hasta dentro de meses Así Igualmente, que, simplemente, yo... si queréis jugarlo, jugadlo, probadlo, y así aprovechan los desarrolladores para ver qué bugs hay que corregir. Exacto, exacto. Porque yo, de mi sincera opinión, yo creo que esto tiene bastante potencial. Porque al fin y al cabo, sí, siempre se ha visto un GTA de zonas ricas. Al fin y al cabo, Estados Unidos, Vice City, Miami... Pero nunca se ha visto un GTA de una zona que esté un poco más... Favorecida, y eso yo creo que enriquecería Muchísimo la temática de los GTA Yo creo que Sawano tiene la mayor Razón del mundo, y es que ha denominado El juego como el gran ziño de Autiños <risa> <risa> Ya está, bueno. eh, y sí eh, sale, sale en Steam, así que en principio Daniel, sí el, La, la pre-alpha es abierta Así que sí la aprobaremos y todo y de la hostia También os digo que muy posiblemente eh, mate vuestras Gráficas, porque en fin eh, Es una pre alfa o sea no va a estar optimizada No esperéis Obviamente. que no esté eh, entonces, para mejor experiencia puedes poner el juego en portugués Para mejor experiencia puedes poner el juego en portugués Y en gráficos bajos Porque no va a haber tanta diferencia eh, impresio, Impresionante esto Entonces, sí, ahí tenéis 171 para probarlo en vuestros dispositivos Con Steam Como puede ser la Steam de que a lo mejor A lo mejor se os muere, pero bueno es lo que hay A lo me, a lo me. Eh, Entonces, dicho ya Hemos hablado del 171 del GTA brasileiro. Vamos a pasar con Más cosas controvertidas Me ¿Y qué ha puesto Mickey en no, el no, chat? No, ¿Qué ha puesto Mickey en el, me el has... chat? A ver, ha puesto... Un claro la letra de Danza Cuduro. No, eso no es de Danza Cuduro. No, no, eso, no, perdón, me he ido. Me he ido yo. A ver, te tengo que poner música brasileña. No Ay Seuchi Pego. Ay Seuchi Pego. No puedo. Eh... No quiero hablar de la siguiente noticia. Me niego. Yo, que, dice, yo, quería, yo quería hablar del GTA brasileiro y tú me has. Y tú no, me has, mentira, tú no entendías el GTA Brasileiro. Y me has encajado y me has encajado aquí no sé qué de Microsoft. Sí, Íñigo, le, le he puesto y una. Y después de Íñigo haberse quejado de que no tenía noticias. Contexto. Eh, después de que Íñigo se quejase de que no tenía noticias, le he puesto noticias y le he puesto esta noticia. Y ha dicho, no, no la quiero, así que me estaba cambiando todo el rato el calor para indicar que la noticia era mía y lo que he hecho ha sido quitarle derechos de editor y a volar. Ya así nos... que técnicamente, la noticia es tuya. Íñigo, vale. dale. Sí, sí, voy a leer toda la noticia así. Adelante, no, no, estás tardando está, Pero estás tardando, Lela Vale Phil, Es que me lo has dejado todavía mejor Phil Spencer ha lanzado el comunicado he puesto, he puesto él, he puesto él Qué tremendo ¿Comentarios? Hala, ahí está, ahora he puesto un comunicado no os Phil rayéis. Spencer ha lanzado un comunicado Perfecto ¿Comentarios? No, ahora tienes que decir cuál es el comunicado. ¿Ha sugerido que Microsoft se verá en la necesidad de subir los precios tanto de las consolas como de los juegos de Xbox, incluyendo el Game Pass, a pesar de haberlos mantenidos en años previos? ¿Comentarios? Por si no lo sabéis ahora mismo, la Xbox Series X cuesta 500 pavos, la Xbox Series S cuesta 300 pavos. ¿Qué es lo que más gracia me hace de todo esto? Que tengo otra media noticia, pero me la suda. Eh, he ganado, he ganado. Lo que más gracia me hace es que, spoiler, a finales de agosto la compañía señaló que no, nosotros vamos a mantener los precios, porque PlayStation es una perra y ha subido 50 pavos el coste de la consola de la Play 5. Pero nosotros no, porque nosotros os queremos y os escuchamos. Y que ha Ay, venido majo, lo de mi ha venido Phil Spencer. Ha venido Phil no Spencer menos de dos meses después y ha dicho: Es que los precios de Xbox no van a poder mantenerse así por siempre. No van a poder, porque no es sostenible. Claro que no, no es podemos, sostenible. No podemos, gente, no podemos. Claro que no es sostenible. ¿Para no... qué coño dices que sí? ¡Joder puta! Eh, por si no lo sabéis también, los tiers del Game Pass tienen 13 pavos, 10 pavos y 10 pavos de coste, respectivamente O sea, tenemos el, el Ultimate, que son 12.99 y luego 9.99 cada uno del Game Pass de PC y el Game Pass de consola eh, Y lo mejor de todo es que ha dicho, hey, vamos a tener que subir los precios, pero no ha dicho, ¿cuánto? Que eso es lo mejor de todo, o sea, puede ser tanto muy poco y que en verdad nos estemos llevando las manos a la cabeza por una subida de 15 pavos en, en la consola, que decir, en la consola de 15 pavos... O sea, de 15 pavos, de 500 pavos... Que es la, serie, la Series X... O puede que de repente nos suban... 50, 75 pavos... Y nos caguemos en su desgracia... Mm. Ahora... También os voy adelantando Que el nuevo precio de juegos Triple a de salida Son 70 O sea Hice asumiéndolo Hasta ahora eran 60 Toda la vida han sido 60 Hasta 2020 eran toda 60 la vida, toda, toda la vida Toda la vida Han sido 60 vida, pavos yo, me, me, Toda la vida que eh, tengo yo eh, Han ah, sido bueno, 60 es pavos que eres puto crío Entonces eh, Los videojuegos triple a Salían a 60 pavos Han salido a 60, Si no lo cogías de reserva Que es decir Tú ibas a comprarlo los el día 1 Y el videojuego costaba era, 60 putos pavos Los videojuegos triple A Costaban 50 euros Cuando 60, estaba El Black Play 2 Y 3 eh, en la Play 2, yo tenía 6 años. Ya, pues entonces. Eso. Toda tu puta vida no está, no está. Por ende, eh, los videojuegos salen a 60 euros. Id asumiendo la subida de 10 pavos para juegos de salida. Asumidlo ya. O sea, os vais a llevar un, un, un chasco si no lo asumís ya. Darka No, no, no. Id asumiendo que tenéis que dejar esa consola y ese dinerito, lo ahorráis, os montáis vuestro PC y os vais al Steam Verde. Solución para todo, chicos Aquí solución para todo Porque no está optimizado el Steam verde Pero de los juegos de Steam verde los puede correr una 40-90 No os rayéis sí. eh, Dice Saguano, y esto es verdad Y no lo metió metido en el guión Pero dice Saguano eh, Que eso le recuerda la subida de precio de juegos de Steam Del 500% que van a tener en Argentina Steam ha dicho que va a subir los precios de, de los juegos de su plataforma Aquí en España creo que era un 13, un 16, un 18% Algo así Frente al 473% que va a subir en Argentina Joder, un 473% de precio. ¿Sabes lo que es un 473%? La inflación, amigo. O sea, inflación, sí, sí. ¿Por qué aquí en España es del 18% y ahí es de 473%? Eh, pues porque básicamente eh, su moneda está tan, tan, tan, tan, tan hinchada. Que no vale nada. Eso es lo que pasa en muchos países o sea, de Sudamérica. Asúmelo, asume que si tú tuvieses una, una subida aproximada del 500% aquí, un jueguito triple A. Venga, no vamos a poner un triple A, me la subo. Vamos a poner un indie, vamos a poner el Culto of the Lamb. El Culto del Cordero, que cuesta 30 pavos, ¿vale? No costaría 30 pavos, sino que costaría. ¿250? No, perdón, P no, perdón, ceros, perdón, problemas perdón, perdón, problemas perdón perdón, perdón. No, no, ¿qué cojones? 30 pavos por 5 son 150 pavos No, no, ponle ceros Si son, si es del... Ah, 500% sí Vale, 5 veces problemas más ceros. Eh, verdad, eh, 150 pavos un juego indie que cuesta la mitad que un triple A 150 Hostia, sí. ¿eh? Sí Hostia no, muy fuerte Completamente... A ver, si los... Ya de por sí ya las cosas están mal de esos países Y si nos ponemos en ese contexto... Completamente se vuelve muy... Dices, Aguano, que es porque la gente usa VPNs para comprar juegos en precios argentinos Y eso es verdad, sí Pero sí. los precios argentinos no son tan bajos Como para que a mucha gente le rente, ponerse una VPN, no sé qué, esto, lo otro y tal y no cual. No, no, no, No son tan sí. bajos Sí, sí, son tan bajos sí, como de bajos? bajos? Al menos este señor que está aquí en el chat, el señor Sagua. Juegos que yo me puedo comprar aquí por 10, 15 euros Él me ha dicho que se lo lleva a comprar por 2 euros Vale, así aún así, bajo, pero vamos, vamos, sí, a sí, vamos a escalarlo, vamos sí. a escalarlo, vamos a escalarlo. No vamos a poner un juego de 10, vamos a poner un pero juego triple A de 70 euros. ¿A cuánto lo compras en Argentina? Eso ya que te he comentado, él Un juego triple a, a, a de 10, 70 que pavos. Gaisca, gaisca, deja de gritar ¿A cuánto dropea? Por, por favor. Con lo que cuesta un juego en España, es, que son es unos que, 15 pavos, 15-20 pavos sí, de media. Sí, sí, más o menos. Acá te compras todos. Perdón, os tengo que contar. Hay como 18, eh, gente. Os tengo que contar que cuando has gritado Saguano, he oído el rebote de esta pared, de aquella pared y de la pared de allí que está detrás Tengo poder, gente, tengo poder auditivo Lo he escuchado hasta aquí sin No necesitáis subwoofers Saguano No necesitáis subwoofers Yo soy el subwoofer Toma no Eh... Depende de la gente, pero que... Vale, básicamente la mitad. O sea, precio a la mitad de juegos AAA y demás. Y los indies suelen salir a menos de un dólar. Hostia, eso es bastante poco. Vale, sí. sí. Vale, sí te lo He compro. De hecho, esa misma, ese mismo tipo de transacciones de comprar en países donde la moneda está devaluada no es el que usa páginas como Instant Gaming, G2A y todas estas partes clave más baratas. ¿Claves ¿Claro más baratas? Ah, hacen, sí, ¿eh? claro, sí, por supuesto, claro. Sí. No sé si has visto alguna vez, te vas a, a páginas... Realmente, o sea, que, que funcionan, que son legales Como Instant Gaming y demás sí. eh, Que lo que hacen es comprar claves a masiva Entonces se hacen descuentos y bla, bla, bla, ya te conoces la historia eh, Y ese tipo de páginas Tienen keys de, pues eso De EU West, tienen claves de eh, Asia Tienen claves de no sé qué Y sí que es verdad que yo he visto muchas veces Que, que cambiaban los precios, y si tenías juegos Imagínate, por ponerte un ejemplo estúpido Creo que mira, la última es el Far Cry 3, que me interesaba Far Cry 3, creo que una key aquí te costaba Cosa de 20, 20 y algo euros Y tenías clave, creo que era argentina Argentina por nueve y pico entonces sí o sea es, es un poquito quizé. y aparte vamos a recordar también que Sony y microsoft llevan enfrentadas un poquito de tiempo meses por la compra de activision blizzard por parte de microsoft que de hecho estaban ya especulando haciendo cosas de si Sony llega a un acuerdo con activision blizzard no se va a poder sí. lanzar el siguiente call of duty en xbox no sé qué o sea llevan enfrentadas un tiempo ya y ya lo sabemos y todos lo sabemos pero eso nos está jodiendo directamente a los consumidores. Entonces, mmm, gracioso, ¿no? El asunto. No sé qué coño va a pasar, no sé la inflación hasta qué punto va a durar y no sé hasta cuánto la subida del IPC va a seguir siendo exponencial. Pero hasta entonces... Si tú lo supieses. Hasta entonces y mucho más tarde, podéis estar aquí con nosotros sin tener que suscribir no, final de noticia de mierda. Ya lo sé. Ya lo sé. <risa> Venga, vamos con más cosas. Vamos a hablar de las migraciones, porque aquí hay un problema. Tenemos un problema, compañeros y compañeras. Solo uno. Eh, ¿Por qué de repente me veo más joven en esta cámara? No lo entiendo ¿Por qué eres más joven, niño. Dios mío Gracias eh, resulta... Gente, decidle en el chat a Iñigo que es más joven Decídselo Vale Resulta que eh, Claro, como Stadia está cerrando Hay gente que tiene mmm, progresos en Stadia almacenados Que por lo que sea no quieren perderlos Como por ejemplo los jugadores de Elder Scrolls Online eh, El maravilloso juego de Bethesda Que... Eh, ha anunciado que van a permitir la migración de las cuentas hacia PC A los jugadores les va a permitir iniciar sesión y transferir la configuración de sus cuentas a un ordenador Antes del cierre de la plataforma eh, ¿Cuándo hace, se cierra la plataforma, Íñigo? Algo así como lo que pasó con Overwatch hacia Overwatch 2 Pues eso La plataforma, como anunció Google, se cierra el próximo 16 de enero Estos obviamente no son los únicos El resto... Eh, también están en ello, pero bueno, hay diferentes eh, opiniones, es que estoy viendo aquí el, el chat y me están poniendo vamos, de todo, ahí llevo joven guapetón, eh... Te doy un poco de mis años... A ver, Darka, espérate. ¿Cómo que? Te doy un poco de mis años para que me los carrees. Claro, chavales, pero es que mira todos los jóvenes que te ves. Mira el hecho polvo que estoy llorando nada. Toma un poquito mis años, venga, ¿eh? me y yo... unos Perdo añitos, chicos. Perdona, chico. yo estoy más hecho polvo que tú, pero vamos. Ah, sí, bueno, Aquí vale. todo el mundo está hecho polvo, menos yo. Hombre, es que tú eres un puto crío. No, y porque, y porque bajen en cafeína en vena, joder. También. Sí, eso también, eso también. Eh, vamos a hacer una cosa, porque Íñigo no lo ha dicho, Íñigo ha dicho algo así como lo que pasó con Overwatch, pero lo que yo he puesto textualmente en el guión es recuerdos de Vietnam de Overwatch 2. ¿Por qué? Porque espero por Cristo Rey, por el beneficio de la gente que tiene Stadia, eh, que por ejemplo Javier, de Taberna el Moguri, un saludo para él si está escuchando, eh, que tiene de hecho una consola de Stadia, de moda a por este muy abajo. Eh, sí, gracias. Y para todo el mundo que tiene una consola de Stadia, como nos haga lo de Overwatch, que fue... Infarto durante dos semanas hasta que el sistema de migración funcionó bien Que me ha pasado, spoiler eh, Vamos a sufrir muy fuerte Entonces, si la migración es efectiva Y tú puedes simplemente coger tus datos, meterlos, pasarlos a otro sitio Ya volar y ya está, y funciona y todo bonito Y nadie tiene que romperse la cabeza Bien Si pasa como con Overwatch Se revientan los servidores No sabes cuándo puedes migrar No sabes qué tienes que hacer para migrar Y la prensa no ayuda Estamos todos jodidos Y el Dress Cross Online, por desgracia por desgracia, para la gente que lo usa, es muy conocido. Entonces, ¿cuánta sí. gente usará, querrá migrar y se romperán los servidores? Ah, buena pregunta. Y luego está la otra cosita graciosa y es: la gente de consolas no puede migrar. O sea, la, la gente que no tenga un ordenador al que migrarlo, la gente que no tenga un sí. ordenador al que migrar su cuenta no, del destruido de Google Stadia. No tiene cuenta de, de Elder Scrolls de Google Stadia A ver, pero te digo una cosa eh, La mayoría de gente que tiene un, un Stadia Tiene también un ordenador Discreto. Y es, y, es, y es que tampoco te hace falta poder jugar en ordenador No, necesitas un ordenador por, para poder migrarlo Simplemente para conectar cuentas Sí, estamos de acuerdo Sí, eso es, eso es Pero aún así Si por lo que sea no tienes O conozco a gente que tiene ordenadores demasiado patatas Como que, para que literalmente no puedan instalarse un launcher de videojuegos Eso existe Sí. Eso existe O sea que si El portátil que tengo delante sí, si tienes, Tira Twitch sí, sí, a patadas Pero si tienes Stadia Es posible Es bastante probable De, hecho, de hecho, no Que no sea tu único Modo de juego No Pero tu otro modo de juego Puede ser perfectamente Una Play 4 Literalmente Y que no tengas un PC pero sí, gente, eh, si, ta, ta, si hay también gente. También lo que dices a Guano, que esta día deben tenerlo como 10 personas. Esa es la otra, sí. otra cosa sí. cosita Mucho graciosa. Gente. Pero si esas 10 personas no tienen PC, estamos jodidos. ¡Guau! Eh, ¡Oh, ¡Qué crisis! 10 personas que no tienen PC. <risa> ¿A, ti te ah. parece, a ti te parecerá nada, no pasa nada. Pero si yo me hubiese quedado 50 de Overwatch 2, nada, una persona que sacó 50 Overwatch 2. Son 35 horas de Overwatch, ¿eh? Uh, uh, Igual 35 horas siento. de Overwatch. Esto puede ser hasta mala publicidad, no solo ya por, por el propio Google, que es responsable de todo esto, sino por los juegos afectados y los perjudicados. De hecho, no, no ver, de lo, hecho, lo, no. Lo, el, lo perjudicado. La persona, la persona, bueno, la persona, la empresa encargada no es Google, es Bethesda. Google Bethesda. cierra su plataforma, la desarrolladora del videojuego es la que tiene que encargarse de hacer un sistema de migración. Sí, vale, y de hecho, vale. Bethesda ya lo ha hecho efectivo, pero hay varios otros juegos que ya están implementando sus sistemas. Y lo o sea, que hay que, que referir con todo esto, que esto no es solo una putada para los jugadores, sino también para la empresa de los, sí, claro. de los desarrolladores de los videojuegos. Sí, Más claro. que nada, porque uno, no solo que el agónico proceso de migrar todas esas cuentas, sino de Digamos que no ocurre bien, digamos que, o como en tu caso, que estuviste dos semanas sin tu progreso Tú eres tan muy viciado en un juego y no puedes acceder a tu progreso en ese juego Que tanto tiempo y esfuerzo te ha costado ¿Qué va a ocurrir? A la larga, o en ese tiempo, lo que ocurre es que el jugador se va a sentir frustrado Va a decir, pues nada, no puedo jugar, pues y deja de jugar de Y ya cuando venga, lo jugaré Y ya cuando venga ya, amor jugador, se la ayuda y encontró otra cosa que es? Spoiler, lo que me pasó a mí con Overwatch 2 o sea, eso que me pasa a mí y es lo que le ha pasado a mucha gente. Ha habido mucha gente que literalmente ha sido en plan... Buah, no sé qué... Yo en, mi, en las dos semanas en las que, en las que no pude mirar, Yo descargué el Overwatch 2 día 1, ¿eh? O sea, salió el juego como a las 9 de la noche y lo descargué el día siguiente a las 7 de la mañana. Eh, yo lo, descargué el Overwatch 2 día 1 intenté conectar cuentas no sé qué y no tenía progreso y no tenía progreso y no tenía progreso Y yo me frustré a tal nivel de decir, no se juega Overwatch 2 Y, y pasaste, y pasaste No se es juega que es que tú dices, vale, y, y simplemente entraba, entraba, a, entraba no son, a veces tía, amor, Entraba a veces y demás no sé qué y tal Pero entraba a ver el menú y a ver si sería reventado O sea, yo no entraba a jugar No he de jugado tal. Overwatch 2 hasta que he tenido las cuentas vinculadas Esta guardada de Google lo único que ha hecho es perjudicar a todo el mundo menos a Google Punto eh, right, Christian right. dice Que no te metas Con los fans de Stadia Somos dos Y uno está pagando La hipoteca Por el desperdicio de dinero uh. A ver, eh, al final el, la muerte de Stadia mmm, no es que se viese venir, que ¿Te sí. Te diría también. que un minuto de silencio, pero es que no se lo merece. No, tampoco. Eh, viene de una política de Google en la que lo único que se promociona es eh, poner en marcha, por parte de los desarrolladores y de los team managers y tal, poner en marcha servicios nuevos, no mantenerlos. Ya. Entonces, eh, ahora mismo Google tiene, creo que son tres o cuatro eh, aplicaciones de chat, porque nadie se ha preocupado de que haya una política uni unificada con respecto a eso lo único que hay es un, un que nuestros equipos hagan y que desarrollen cosas nuevas pues ok pues ahí es cuando google eh, pierde un poco el control de su literalmente, literalmente invertir más en marketing que en infraestructura de, de hecho sí eh, Alguien ha oído plan de negocio. Vamos Nadia a oído plan de negocio. Tú has oído plan de negocio. Sí. Yo no he oído plan de negocio. Íñigo, tu hermano dice que al final va a tener que pagar el sub, sería una muy buena idea de hecho pues, gracias, pues, por por gracias, por pero, favor y gracias sub Amazon o sub normal Cualquiera de las dos nos vale, la normal nos da más pasta pero cualquiera de las dos nos vale Lo que no sé es dónde va a aparecer la notificación porque si tú ya estás a, ahí enterrado ¿No en chat, pues no, no sé la notificación si sale, el chat No ves, la sale ahí, Darka, es... señala arriba a tu izquierda se a la izquierda. No, no, ahí no, va a no, salir la frente, notificación la En tu frente en tu No, frente. no, va a salir ahí Va a salir, va a salir ahí, ahí, ahí eh, no suscríbete para ver dónde sale la notificación. <risas> Somos unos eh, Tremendo payasos. Vale eh, Entonces Hemos Venga. dejado de hablar Microsoft Y ¿qué vamos a hacer? Hablar más de Microsoft Xbox quiere crear una tienda de juegos móviles Ok Y ahora es cuando entendemos el contexto eh, Microsoft ha dicho, pues eso, que quiere hacer esto eh, que tras las compras de empresa de Microsoft ahora mismo Call of Duty Mobile y Candy Crush Saga son dos de los juegos móviles más conocidos que le pertenecen ha comprado pues eso ha comprado King ha comprado Dishon Blizzard, no sé qué esto lo otro pues tienen esos dos juegos como eh, mmm, impresionantes en plan como que se han vendido mucho que bueno vendido que se han descargado mucho porque son gratis pero tienen otros muchos más claro entonces qué significa esto que se están empezando a plantear Desarrollar una tienda de juegos móviles. ¿Por qué? Pues por sí no es lo suficientemente obvio para saltarse el porcentaje que tienen que pagar a App Store y a Play Store cuando una persona se descarga su juego. Es decir, que no puedan llevarlos a juicio como hicieron con Fortnite, que ha adiado y creo que sigue. O sea, me explico. Eh, es así de básico. O sea, es que ni siquiera es una especulación, es una realidad. Es bastante obvio. Quieren conseguir eh, la pasta íntegra y teniendo en cuenta que Call of Duty. Sobre todo que los últimos mobile vaya, funciona de manera exclusiva, única y a un punto bastante vasto, muy fuerte, por, por micropagos, por comprarte mierdas dentro del juego Pues eso, y Candy Crush Saga, creo que los micropagos los tiene bastante más escondidos por el tipo de juego que es, simplemente Pero también hay opción de pagar, entonces, sí. a fin de cuentas, es lo que se hace últimamente con los juegos móviles, en, sí, con los juegos móviles gratuitos es lo efectivo, es lo útil y es lo que está bien pensado Realmente, porque así le dan la experiencia Completa, pero está la opción de pagar Y no sé qué, y bla bla bla bla eh, Entonces, en el momento en el que han visto Que tienen juegos suficientes como para crearse Su propia tienda, han dicho, pues nos creamos nuestra propia tienda eh, Dark opiniones pues el mismo cantar, y, hemos, y esto pasado ya con, incluso con la tienda de en su momento, cuando toda la movida de Trump con Huawei, que si lo quería sacarlo todas las aplicaciones de Google, todo el, el, el apoyo de Android y tal, y al final Huawei tuvo que sacar su propia Story y tal. Esto es lo mismo, al final al cabo va a ser. Para el, yo creo que desde el punto de vista del usuario va a ser ok, ¿vale? los Si desde el punto de vista del precio va a seguir exactamente igual que la Play Store, porque al final al cabo. O a lo mejor en un inicio, como hizo el tema de la Huawei Store, pues dar descuentos, dar packs... Yo creo que bajarán, yo creo que bajarán precios a fin de cuentas, igual que hizo Fortnite, cuan, que fue el motivo por el que les funaron bastante fuerte, sí. que fue la del ¡Ey! Podéis eh, podéis conseguir cosas más, más barato si lo compráis desde nuestro medio directo Porque a fin de cuentas ellos sí. pueden coger y decir Vale, imagínate, vendemos tal paquete de Call of Duty del mobile por 60 pavos Imagínate, 60 pavos Vale, entonces dices, mm. vale, si le quito las reducciones de Apple se me queda, imagínate, en 50 Vale, pues aún así puedo decirte que te lo vendo en 52 y que sea más barato Sí, no sé si es cierto Sí, que al final y al cabo yo pienso que es el punto, ¿no? Que lo único más destacable es que desde el punto de vista del usuario lo más probable es que sea más barato. Sí. Aquellos que jueguen mobile, Candy Crush, pues se van beneficiados. Y aparte, dice Daniel que ¿será que están empezando a desarrollar juegos para móvil? Es que ni, ni siquiera es que estén empezando a desarrollar juegos para móvil. Es que, spoiler, han comprado dos empresas que han desarrollado juegos para móvil. O sea, es literalmente seguir con el. Eh, con el, el flujo natural, por decirlo de alguna manera. Con, con el flujo natural de lo que viene a ser. Esa empresa, si la empresa desarrolla sí. juegos para móvil Y tú has comprado la empresa, la empresa va a seguir desarrollando juegos para móvil ¿Qué pasa? Que ya Ahora, no va a salir bajo su nombre, van a salir bajo el tuyo Al final cabo las desarrolladoras no son bobas Se están dando cuenta que cuál es el sector que más pasta está dejando a día de Últimamente, hoy Últimamente muy, muy fuerte el móvil, sí O sea, el móvil, el móvil está eh, subiendo de una manera exponencial Porque claro, sí. a día de hoy todo el mundo tenemos un móvil suficientemente potente Para tirar juegos realmente buenos Y el ejemplo Eso. práctico de ello es Supercell Y el éxito, que, el éxito que ha tenido con los juegos que tiene hasta la fecha o sea, es que Supercell ha creado como 5 juegos y ninguno de ellos ha decepcionado. Es impresionante. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de pasta que se puede crear, porque además también el juego móvil, una de las cosas que tiene, es que al igual que esta sociedad es inmediata, el juego móvil también lo es. Tú estás en el metro, de camino a tu curro, y sacas el Clash Royale, y te echas 3 partidas. Y a volar. Pero tú no puedes llevarte una Play 4, un mando y un monitor y un cable de red al menos ¿no? Entonces, vas al baño y en el baño, salvo que seas Jesucristo y por motivos que desconozco tengas una Play 4 en el baño ¿Tú qué haces? Sacar el móvil. Vas a no sé dónde, el móvil. ¿Por qué? Porque el móvil es, obviamente, movible Y al mismo tiempo, tampoco renta, por ejemplo, llevarse tanto una consola portátil Que claro. se están intentando conseguir que esto, qué tal, que se lleve y no sé qué Pero es que muchos juegos están hechos para tener red y no puedes tener red en una consola portátil al nivel al que lo vas a tener en un móvil y que te va a permitir jugar un móvil esta, esta y no agenda. solo eso, sino yo también pienso que todo el tema es con las consolas portátiles Hay un... no tiene tanto su propio nicho como tendría un PC o como un, o como un móvil, así dicho sí, porque, a, porque fin de, a fin de cuentas son copias, es una consola pero que te la puedes llevar que, Sí, es una al fin y al cabo es eso, las consolas portátiles son un móvil Pero con un poco más de rendimiento y más pantalla y con, sí. me, y con, y con mejores inputs Y en determinados como... casos no es mejor que un móvil, ¿eh? Sí, exacto, en determinados sí casos, es De hecho hay empresas ya que en vez de optar por desarrollar o aliarse con... Eh, con eso, con, con empresas y con eh, Cosas como Nintendo, por ejemplo, que tiene la Switch O con Valve, que ahora que tiene la Steam Deck En vez de aliarse con ellos o crear algo similar Están optando por crear, y esto no es joda Móviles gaming, existen varios El último que sí. he visto es el de Asus sí. Asus sí, ha también. creado un móvil gaming Al que literalmente le puedes implantar un ventilador detrás Literal, y que por refrigeración líquida ¿Sí o sea, un puto ventilador detrás Es un móvil que es, o sea, turbopotente Muy sí. potente y que con eso puedes jugar a muchas cosas a, no estoy jodiendo, 144 Hz. En una pantalla de móvil. Que es OLED. O sea... ¿Os estáis dando cuenta de cuándo está llegando esto? Tienes dos opciones. Siendo una desarrolladora de videojuegos y de consolas... Móviles portátiles o que no tienen por qué ser portátiles como Nintendo. Nintendo creo pues, eso, la Wii, cosas y la Wii no es una consola portátil, ¿sabes? Pero ahora está con la Switch, vale. ¿Eh? Eh... La Wii, obviamente, la Wii no es una consola pues eso. portátil, vale. la Wii, pero, pero la Switch era, sí que lo es. Era una cosa que nadie supo lo que era y la Switch, pero ya la Switch ya fue sí que es lo que portátil. Tenía que ser. Pero al igual que Steam no es portátil, pero la Steam Deck sí que lo es. Explico, la Play 5 sí. no es portátil, pero la PS Vita sí que lo es. O sea, puedes desarrollar ambas. Pero hay empresas directamente que están optando por crear directamente. M móviles gaming. Hay, de, hay empresas de, de móviles que lo están creando. Y luego hay empresas aparte como Asus, por ejemplo, en este caso. Entonces, mmm, XD. En fin. Eh, bastante raro todo. Y no os preocupéis, porque dejamos hablar de Microsoft para Íñigo. ¿Hacer qué? ¿Hablar de Microsoft? No? Eh, eh, es que deja de hacer transiciones tan malas a las noticias. Me las suda. Es que... Habla de Microsoft Íñigo. Es que es muy malo. Eh. ¿Por qué tengo que hablar de Phil Spencer otra vez? Eh, no, pues porque no ¿Quién es el director mucho? de... de, encanta, de... ¿Quién pesado, es el director de Microsoft? Correcto eh, El padre de Darka Por ¿Qué ejemplo ¿Qué padre? Tu padre Tu padre Es el oh, presidente En fin Darka, ¿dónde está eh... mi Xbox Series X? Todavía. Efectivamente Phil Spencer dice que eh, No le mola el concepto de metaverso Que parece una sala de reuniones Parece un second life realmente eh, A pesar de que son los Uno de los socios que... Hotel. <risa> Guys, no te entiendo no. Voy a leer lo que pone. A Phil Spencer no le convence el concepto de metaverso, asegurando que no le gusta que se parezca a una sala de reuniones. Siguiente frase: Microsoft es actualmente uno de los socios de Meta. Ok, no tiene nada que Eso ver. Eso es lo que no tiene. ¿Cómo que no tiene nada que ver? A ver, ¿quién está desarrollando el metaverso? Mark Zuckerberg, el señor de Meta. Puede toda la comunidad de vecinos no oírte. O sea, quiere Ay, decir, es uno de los socios de meta y no le convence pero lo que, que está lo has, haciendo. Pero que lo has metido en medio, eso es lo que te estoy diciendo. Eso lo de verdad, poner y no Leti los antes de empezar el programa. Ay, Dios mío. Club eh. Penguin dice Salva. <risa> Es un especialista de videojuegos No es lo que somos Sí, efectivamente A nadie le gusta el, el, el metaverso eh, Se parece a un videojuego Pobremente hecho Dice Phil Spencer Yo estoy de acuerdo ¿Qué más hay que sí. decir de esta noticia? Pues que me hace mucha gracia El hecho de que Vale, por si no sabéis Las Oculus Quest Son unas gafas de realidad virtual Y tienen varios modelos Están las uno, las dos No sé qué, esto, lo otro Ojo. Vale, pues van a crear unos nuevos Para el tema del metaverso Que se llama Oculus Quest Pero sí, Darka tiene las Oculus Quest Ahí está, las, las estáis viendo en cámara Sí, eh, sí tenéis el video pero, puesto todo aquí. Pero si son en Microsoft Entonces, Oculus ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? No, pero son gafas virtuales que te permiten eh, jugar a cosas de Microsoft y demás eh, Pues se van a crear las Quest Pro Y las Quest Pro van a ser capaces de ejecutar metaverso y demás y bla, bla bla. ¿Qué pasa? Os voy a hacer un pequeño spoiler Microsoft tiene colabo con meta Por lo tanto, Microsoft de alguna manera tiene que estar implementado en ese metaverso ¿Y cómo está implementado? A que tú en tus Quest Pro puedes ejecutar, y esto es lo que pone de manera literal, Microsoft 365 ¿A quién le apetece hacer una presentación... En, del en el powerpoint, PowerPoint del metador, En el, no el metaverso me dice, En unas gafas no En realidad virtual Gente quién quiere hacer eso? Eh No está chicos, en el chat. Chicos, Es que es fácil A ver Es muy sencillo Tan solo tí, Imagínate Vas a tu clase Tienes que presentar algo Donde todos tus compañeros ¿No? Pues dices Bueno Puedo ser la típica De presentar en el proyector El powerpoint O entregar Como 45 De estas gafas Que te va a salir más caro Que el presupuesto esto, anual no Del eso. estado Y ya está Sí claro Eso es mi querido hermano dice que no nos gusta el metaverso porque somos ancianos. Que es lo mismo que en la noticia de los mismos Es verdad. Salva acaba de decir. Es verdad. Salva acaba de decir una cosa en el chat. Y yo quiero, por favor, que cuando termine de decir lo que voy a decir, que alguien lo clipe y se lo mande. Que es. Elmo, ponme, ponme, en pantalla, pon, ponme en pantalla, ponme en pantalla, ponme en pantalla completa, quiero estar en pantalla completa. Becarios no, no eh, becarios no. Ponme en pantalla completa, en pantalla completa, gracias. Elmo, tu siguiente PowerPoint, como no se ha hecho, en unas Quest Pro, en el metaverso de Microsoft 365, y tengamos un PowerPoint 3D con un eh, Elmo avatar virtual, te rajo. Clipeado. Avisalta ¡Ya avisauta. está! ¡Ya está! Eh... Imagínate Gaming Room en el metaverse. Imagínate nosotros con gafas de realidad virtual. Mira, yo te doy una cosa. Eh, pues sería a, así. a mi querido hermano... <risa> Sí, sería así. A o mi querido no, hermano. Lo viendo, no, gente, lo no, lo viendo voy, no le voy a dar la razón por una cuestión muy sencilla. Cuando un producto es una mierda. Pero primero di lo que ha dicho: que la gente no, la gente que no, no, sé, que no está Pero bien, si ¿no? lo he dicho, pero si lo he dicho. Pues ¡Repítelo! Sí, pues, pues, no lo voy a repetir porque si tú tienes memoria de PET no es mi problema. Dice que no nos gusta el metaverso porque somos ancianos, que es lo mismo que las pues ancianas. Lo ha repetido, los gremes radicales. Y yo le voy a decir que no. Porque cuando las cosas son una puta mierda... Hay que decir que son una puta mierda. Son una mierda, mierda en bote. Son una mierda mmm, calentica de estas que está todavía echando humo. Es, uno, es un hecho objetivo. Ya está. Eh, y, digo, y no y es que digo sea... Una... Di, di, di, di. Sí, perdón. Y os digo una cosa. Es más, el metaverso puede hacer todo lo mierda que tú quieras. Pero al fin y al cabo, y esto no sé uno si puede tener su opinión, pero yo tengo estas gafas. Que tiene toda la mierda del metaverso, tiene toda la mierda del sistema operativo. de... Porque Dark es este rico, propio. por si no, no lo sabéis. Que es como si fuera un. Sí, esto así, tal cual lo puedo encender y funciona. Es como si fuera una propia consola. Se lo ha conectado. Vale, ahora, su ¿qué sugar pasa daddy? si yo te digo. Él es el su daddy. No, ese es su sugar baby. <risa> <risa> <risa> ya está. ¿Qué pasa si yo te digo que nunca he ejecutado ese sistema? Es decir, claro siempre no? la he utilizado conectada. No sé ni cómo funciona claro no. todo eso. Es no que... lo necesito. Saber. Porque para qué lo quieres? Para a nada. ¿Qué me interesa? ¿Quieres Quiero... programar? ¿Quieres sí. programar en 3D? Es que a, vamos vamos a disgregar todo, ¿no? Es decir, eh, ocultar no, la realidad virtual y la, los temas inmersivos. ...tienen su sentido... Eh, ...para ciertas cosas... ...no le estoy dando la razón a Borja Arbosa... ...a mi querido compañero de en Sear... ...Borja te queremos... Eh, ...pero en parte para ciertas aplicaciones... ...es verdad... ...ahora bien... ...hace más de 10 años... ...ya un señor con mucha pasta... ...intentó meter a la gente en un mundo virtual... ...y eh, ha quedado bastante claro... ...que solo funciona en dos casos... ...o lo haces muy muy... Eh, ...ficticio... ...jabotel... ...es decir... Es personas por ahí pero no tienen nada que ver con, con la realidad no, no se busca reproducir la realidad Es rollo cómic o lo haces para niños Club Penguin Si no, no tiene, sí. si no, si no, no tiene otro futuro Y intentar... Gente, con una edición anterior del Chrome se puede jugar a Club Penguin todavía Pero intentar reproducir la realidad en un mundo virtual No, la realidad es mucho mejor que cualquier cosa virtual que puedas intentar reproducir por lo tanto esto es vender humo y ya está sí. imagínate dicho... imagínate Eta... ser una compañía multimillonaria eh, literalmente nausia a nivel internacional eh... referente sí, correcto referente a, a nivel internacional y vender humo imagínatelo eh, ima ah. imagínate ser Microsoft y vender humo, imagínate ser Facebook y, y, y vender humo. Ima imagínate ser Gaiska y decir una de cada diez palabras en euskera para que el canario no nos entienda. Imagínate ser Gaiska y decir una de cada diez palabras en euskera, porque no sé cómo se dicen en castellano. <risa> Vaya, Ay, yo, chico. El, el radicalismo nacionalista, lo que hay. Venga, en vasco, venga. Están hablando en, en, en, en, en, en, en, en Coche explosivo, no gracias. <risa> No puedo, no puedo Sí todavía. Es que sabía que lo quería decir Estaba intentando decirlo De una manera En la que no dijese terrorismo Pero sí. lo acabo diciendo Lo Gracias. acabo diciendo Ya está bueno, eh, de los creadores de los Sims llega Voxverse. Es que el nombre el solo ya es un meme, gente. Os digo una a cosa. Ver, no, se... Vamos a parar todo. No, vamos no, a parar no. Todo. Yo en, en, en Enredando puse una norma que era que yo no hablaba ni del metaverso, ni de blockchain. Pero esto no es Enredando. Ni de las moneditas. Pero esto no de es Enredando. Cojones. ¿Qué estamos haciendo en este programa? Todo a la vez. O sea, quiero decir... Eh, eh, eh, ¿Sabéis en volvamos, lo que es? Volvamos no. a tomar un rumbo. No, gente? ¿sabéis lo que es el multiverse? Pues no os rayéis, llega el boxverse, el verso de box. Ya está. No puede <risa> Es que es impresionante porque es que solo, solo el nombre ya es un meme, o sea, es que no tengo que hacer nada más Porque además, spoiler, ellos en su cuenta de Twitter ponen Voxverse, Box todo en mayúscula y el resto en minúscula Es que son un meme andante ellos, Y arriba. para la comunidad hispanohablante No hace falta hacer nada, ni decir que es NFT, ni decir que eh, lo ha desarrollado el desarrollador de los Sims ¡No hace falta! No hace falta. Simplemente con poner el nombre en cualquier parte ya te pueden funar. Es impresionante. Yo quiero hacer una prueba. Saguano, si nos estás escuchando, que sé que sigues escuchándonos. Eh, es, este tío era de Chile. Saguano ¿No? de, Argentina. No, de Argentina. Argentina, Argentina. Saguano, tú sabes lo que es Vox. Ya está, no explicamos nada más. Vale, sí, Chile todo bien eh, Vamos a decir. Que Will Wright, que es el creador de SimCity de los Sims... Eh, spoiler, juegos que en total costaban como 2.500 pavos porque los DLCs eran muchos y eran tocaros... Perdona, perdona, tú no te metas con Will Wright porque este señor inventó los DLCs antes de los Sims. Sí, DLCs. inventó un juego que costaba los 2.500 Sims, pavos. Los Sims 1 en 2002, creo que era, ya tenía expansiones mucho antes de que viniesen todos los pringados por detrás sí. de... de, de LCC, vale, de Saguano no tiene ni puta idea y Saguano lo que te vamos a decir es que Vox es un partido de ultraderecha español. Sí, ya Vale, está. correcto, ya es, está. Es, es que, que es un, lo único es que, que tienes que saber. No, es que has dicho lo de lo de... lo de... lo diré, lo de la comunidad hispanohablante y es la de, no, Vox es un meme es verdad, español. Es verdad, es verdad. Yo pensaba que estaría yo pensaba que estaría expandido. Quiero decir eh... son tan españoles como su propia españolidad. Dios. Eh... Falsa, totalmente. Eh, salvo Fals. la bandera, que la bandera no se española, en fin, eh, vale ¿Qué pasa? Literalmente Will Wright, el creador de los Sims, creó Dios, el primer juego, te, te creó el primer juego <risa> NFT, calles. ha estado a punto de decirme te callas, eh, creó el primer videojuego NFT sin decirte que era un videojuego NFT antes de que los NFTs existiesen ¿Por qué? No, en ¿Cuánto, en ¿cuánto no? cuesta en total los Sims 4? Y... ¿Cuánto cuesta? ¿Pero por qué NFT? ¿Cuánto cuesta? Yo sé. ¿Cuánto costará en total? Aprox, darca un número ¿Cuánto costará en total? 60, 70 euros. Ojalá. No, full no. no con no. todas las expansiones. 100. Ojalá. No. Se costará del rollo de 500. 600, 500, sí, 600 pavos Y eso es lo que cuesta, correcto, un NFT Divino eh, entonces, pero, pero, pero, también es lo que cuesta Un patinete eléctrico y este señor Reinventó los patinetes eléctricos ¿Es que, Me no, la pavos, suda, no, me la suda Estaba, estaba, estaba Ya, estaba predestinado El pavo estaba, el pavo estaba predestinado El pavo estaba predestinado a hacer juegos NFT Claro, y también inventó Las bicicletas, porque una bicicleta Y ahora, y ahora os vamos A contar, y ahora os vamos a contar la mayor gracia de todas Que es la de vender humo ¿Por qué? Porque, spoiler El juego ni siquiera tiene fecha de lanzamiento Y sin tener fecha de lanzamiento Se están vendiendo ya personajes que, Personajes que cuestan No el precio de un AAA Sino 2400 pavos eh, también, se está también está trabajando el pib en Proxy Que es otro videojuego que también usa NFTs Porque en el momento en que entras en uno Entras en todos eh, Y spoiler Vas a poder acceder de forma gratuita Sin poder hacer una puta mierda Simplemente interactuar con otros jugadores porque pues videojuegos NFT. Eh, y aparte, eh, spoiler, la empresa encargada de distribuir el juego, Gala Games, antes de que el juego tenga fecha de lanzamiento, ya tiene colaboraciones con The Walking Dead, Trolls y licencias literalmente multimillonarias. Muy bien. ¿Opiniones? Que una puta mierda todo porque el NFT es basura. Yo solo espero que en el verso pueda visitar la tumba de Francisco Franco. <risa> no, que ni no nada más. Y arriba España. <risa> ¡Arriba España! <risa> Tú has creado esto, guys, que ahora hazte cargo Hazte cargo eh, Vamos a hablar ahora de las noticias rápidas del tirón Porque esto tiene que tener velocidad La primera es el Vía Freight ¿Qué es el Viafraid? Freight? Pues ha, teni ha tenido... Pero, pero, pero, pero... pero ¡Vamos, no, rápido, rápido, rápido, rápido. Pero no me las grites al oído sí, Por favor El Viafraid, Freight ¿Qué es el Vía Freight? Un festival de terror Pues la primera edición de este festival de terror Ha tenido lugar entre el 21 y el 23 de octubre en Madrid Entre sus contenidos han encontrado videojuegos Del género, obviamente, de terror Incluyendo Insomnis y Tape and mail de Memories Tenéis las entrevistas en nuestro canal Efectivamente, solo lo hemos hecho por autopromoción. Vamos Correcto. a hablar también del Indie Death Day que se está celebrando. Eh, ahora. No. En esta realidad. Mañana. Ahora, luego, ya, después. En es esta la, realidad, mañana. Es la quinta edición del festival en cuestión y se celebra en Barcelona. Y ok, todo muy bien. Indies, guay. Eh, ya tenemos fecha para el Callisto Protocol, el videojuego de acción impresionante ultramasivo que hemos podido ver en el E3 no E3 de este año Y la fecha en cuestión es el día 2 de diciembre, así que lo tenemos muy cerquita Return to que ha sido el videojuego más rápidamente vendido de la saga, era bastante obvio, eh, se lanzó el pasado 19 de septiembre eh, y parece ser que alguna cosita más Veremos de esta saga en un futuro Y por último tenemos algo eh, Para lo que literalmente lo he puesto Para que metamos mierda a Darka y yo Que es el evento de presentación de la Radeon RX 7000 Que va a ser el próximo día 3 de noviembre Tras haber sacado envidia la serie 4000 Y haberse echado atrás con la RTX 4080 De 12 GB Así que, ¿qué esperamos del evento Darka? Aparte de gráficas que se sobrecalientan hasta los 110 grados Odio, odio puro Lo único que espero que haya odio, Divino. Puro odio. Dicho esto, no tenemos entrevista pero como hemos dicho tenemos recomendación Dale. Literalmente Hemos desempolvado La sintonía de la recomendación Y me están viniendo Unos feelings muy ¿Cómo, vastos ¿cómo, De temporada 1 se nota Que esta sintonía La seleccioné yo Porque es muy buena Es muy buena realmente Y esto, spoiler Estos son los restos De Sarean Sear Que tiene, eh, tiene Sintonías muy buenas tiene, Son los restos de Sarean Sear, Y vamos a decir una cosa Claro En esta temporada Hemos empezado directamente con, con entrevistas Para las entrevistas Tenemos una sintonía Y la temporada anterior También fue más de lo mismo Entonces hace más de Un año y medio Que no escucho esta sintonía me Acaban de venir unos feelings De temporada 1 de gaming room Ay, muy vasto así que Tarka gracias por ayudarnos para que se lo he dicho Pero no la suba eh, gracias por hacer que traigamos de vuelta esta sinotonía dicho esto él va a recomendar un juego ella lo conoce Íñigo ya lo conoce yo no tengo ni puta idea todo tuyo pues nada este señor me pidió y dice oye ¿qué pasaste por aquí quieres recomendar algo a lo que yo dije no no fue sí, quiero recomendar algo momento, fue tengo algo que... <risa> tengo un montón de juegos a los que recomendar pero realmente no sé qué igual decir y digo oye pues no recomiendo cualquier juego el que Digamos, en parte, hemos marcado un poco lo que viene siendo parte de la infancia y la adolescencia. Y ahora sí que, sí, señores, voy a recomendaros lo que es para mí mi saga favorita. La saga Stalker, que, que es Stalker. Ustedes, si habéis jugado Call of Duty, concretamente el Call of Duty sí. 4, el primer modern Warfare. Eh, el 4, ¿eh? El 4, ¿no? Sí, me parece que era el 4. Sí, el 4. Vale, os acordáis de la misión aquella donde vais... Con Franco Tirador y un compañero A la ciudad de Chernobyl Vale, esa misión tú eh, Tuco esa misión y hazla toda una saga Expandela hacia tres juegos Tres juegos de mundo abierto Con múltiples facciones eh, Múltiples armas eh, Mutantes, radioactividad Supervivencia, básicamente Stalker, es un shooter eh, de supervivencia RPG, con el que puedes interactuar Con muchos de los personajes del juego, muchas de las entidades del juego y a la vez horror, como bien estamos viendo en el tráiler, tienes a gente, de, sí, de oye, que no lo vas a pasar bien, no va a pasar bien en el sentido de que lo mismo, no solo te tienes que preocupar por lo que te va a atacar, sino por lo que no te va a atacar. Este juego algo que tiene muy pero muy muy muy bien integrado. Es eh, la, las sensaciones que te da, es decir, la, el ambiente, la ambientación, los sonidos, eh, los gráficos, eh, son todo, están, todo está correlacionado para darte cae, para mantenerte en tensión, más que miedo en sí, tensión en el juego, y decirte que, oye, que nunca vas a poder lo que es, quitar lo que es la vista de tu nunca. Por así decirlo, eh, tú tienes, eh, como en cualquier juego de supervivencia, una serie de... ...de stats, ¿no? De, de decir, tengo tanto de salud... ...tengo tanto de armadura... ...tengo tantas armas... ...tengo tal... ...vale... ...eso aquí es... ...digamos que se expande todo un poquito más... ...porque tú en un juego... ...bueno, un RPG normal... ...te basas en tus stats para actuar... ...vale... ...ahora aquí... ...digamos que añades... Eh, ...pequeñas pinceladas de realismo... ...es decir... ...tú en Call of Duty corres... ...y ya está... ...corres... ...aquí no... ...aquí... Eh, ...tu salud se degrada más rápido... Eh, ...te infectas más fácil... Eh, tienes una barra de estamina, obviamente. Eh, tu psicología baja, eh, tu fuerza baja. Todo con el mal hecho de correr. Tienes que tener en cuenta esas cosas. Y tú dices, bueno, vale, ok, tenemos juegos actuales que también simulan algo parecido. Pero estamos hablando que este juego salió en 2007 y estaba planeado para salir en 2004. Cosa que no pudo ser por problemas técnicos, pero era un juego ideado ya en 2004. Y es algo que es muy heavy. Y en esa época, cuando encontré algo parecido, algo así, de, oye, esto es muy bestia y el sentido de decir todo eso, con todas estas mecánicas, implementarlo en una ambientación tétrica y a la vez tan desafiante como es el, los alrededores de Chernobyl no sé, es una de estas sagas que no deja indiferente a nadie, o gusta o, o, o, o la odia y es parte de lo que es por lo que a mí me gusta tanto es como que no es para todos, pero si te engancha, te engancha para siempre pocos rasgos generales. Eh, Me encanta porque acabas de terminar de decirlo y acabas de poner el título del juego en el brazo del pibe del gameplay. Literal, literal. Estamos viendo ahora mismo gameplay del, del Shadow of Chernobyl, del primero de, la, de los tres juegos. O sea... que en teoría hay, hay cuatro, pero claro, el cuarto todavía no ha salido. El cuarto que es Stalker 2, de los anteriores, se, son juegos que vienen del 2007 hasta el 2009 y han sido tres. Shadow of Chernobyl eh, con los... A ver, sí, Shadow of Chernobyl. Clear Sky y Call of Premium. De hecho, hemos visto algo, si no me equivoco, de Stalker 2 en presentaciones de videojuegos de este año del anterior, creo. Exacto, exacto, la de Xbox. La de Xbox Correcto, en la, porque Xbox es Goz. Eh, las presentaciones de Xbox, quiero decir. Mm. Sí, porque PC Gaming Show, ZZZZ. Z, Z, Z. Eh, <risa> ¿qué, ¿Qué más nos quieres comentar del juego? ¿De jugabilidad o de lore o demás? Por decir, decirte que... De los tres juegos que hay ahora mismo, eh, recomendaría a los tres. No puedo decirte no, que este está mejor que el otro, porque cada uno de los tres de la saga, de la trilogía, eh, tiene sus puntos fuertes y puntos flojos. Es decir, si tú buscas una historia, una historia profunda, con varios finales, con... Que todas tus acciones cuentan dentro del juego para la guerra de la historia Juega el primero de todo, el Shadow of Chernobyl, el que salió en 2007 Si lo que buscas eh, son gráficos y, eh, por así decirlo, ambientación eh, Banda sonora, eh, efectos de sonido, etc. Vete al, al segundo, que es Clear Sky Y si quieres un juego refinado, con un montón de mecánicas nuevas eh, Con soporte a DirectX 11, que todos estos juegos son, tienen soporte más para DirectX 9 este ya, ya se nota el cambio gráfico Te recomendaría el último, el Call of Pripyat Si sí es verdad que esos son sus puntos positivos Los negativos, obviamente El primero de todos, el que más, entre comillas, pelado está Todas de las mecánicas que tenemos en Star posteriores, Este no lo tiene por ser el primero El segundo, Killer Sky, de todos Y es del que más ha sacado memes Ha sido de ese juego Por la cantidad ingesta de bugs que tiene ese juego salió Bienvenidos casi a Casi sería como Cyberbug. Ciber, bienvenidos no a The Elder Scrolls 5 Skyrim o bienvenidos a Cyberbug día de salida o, o, o Exacto. Fin. Y el último que es lo que tiene de malo pues justamente el, con los previos de la historia. Yo y no solo en es mi fin, opinión, campañas sino de, que es de mucho que es cortísima y es algo para, el lore, para este universo es algo bastante irrelevante. En fin, campañas de Call of Duty Pues vamos a recordar a la gente el título completo del juego que recomiendas Que es Stalker a Sí, pero quiero decir ¿Cuál de ellos recomiendas tú más? ¿Cuál te gustan De los tres, de los tres Venga, voy a recomendar el primero porque más cariño le tengo Shadow of Chernobyl Shadow of Chernobyl Stalker Shadow of Chernobyl Le recordamos a los oyentes Que lo pueden jugar Es un jueguito antiguo, vale gente, no esperéis mecánicas del Cyberpunk pero pero tiene pinta de que está muy sí. bien. Gracias por recomendarnos el juego de Arca. pasamos directamente al final. Como es, esto ha sido como un parto Este programa ha sido, vamos pero, Ha estado bonito, <risa> además ha sido, ha sido larguito Yo esperaba que fuese más corto eh, Yo estoy sudando como si esto hubiese sido un parto <risa> ha sido largo. No, yo estoy sudando también <risa> porque hace y calor Íñigo. Par... hace calor Parece esto Canarias, tío Quiero... Uy, No, ahora será pues pero... Ahora no parece Canarias No nah. ah. Uh, pues nada, muy bien, muy fresquito todo. Hemos hablado de muchas cosas que no sí. tenemos ni puta idea, incluyendo psicología. Sí. Llamaremos un día de estos al hombre misterioso para que hable de estas cosas. Con o a un psicólogo a lo mejor. O al hombre misterioso quizá. Eh, y hemos eh, dicho que los Sims 4 es muy caro. Okay. Sí, correcto. <risa> Perfecto. Eh, pues vamos es a dar... Todo lo que os podéis llevar de este programa. Vamos a dar las gracias a digo, como, como dice Salva, esta es la prensa especializada de videojuegos. Que no Excepciona, también lo dice. Vamos a agradecer, como siempre, a Miquel por su trabajo en la producción eh, de, este, de este programa. Por la puerta del estudio, como siempre. Eh, Íñigo. Solo hace eso. Íñigo. Miquel solo hace eso. Miquel solo abre no, la puerta. No, pero no sabemos dar razón de la puerta. tira aquí estudio. como animalillos, nos echa un poco de agua y un poco de, de, de merienda. Y de y a patatas fritas. Eh, gracias, Íñigo, por estar con nosotros. Y por tener el drop de fondo. Y, por, y porque me atragan tu casa. Correcto. Íñigo está muy mal, gente. Íñigo está muy mayor ya. <risa> no, es que además sí. llevas hora y media gritándome en la vida. Déjame en paz. Y voy a seguir otra hora y media gritando. Pero no gr grito. Voy a estar gritando hasta las 3 de no la, la mañana. Porque gritar. hoy es viernes. Eh... Bueno, pero eso lo haces en Itur. Gracias. Rico, hemos... No. Do, do Gracias No quiero encontrarme pederastas eh, Gracias por estar con nosotros Y por colaborar Y por el sonido Y por gestión de cosas A pesar de estar medio dormido de, de, de, Y estar medio Para el a un psiquiátrico a ver, vale. Eh, y Darka, ca, cariño mío amor de mi vida gracias por acompañarnos eh, vet, vet, no, esconde, se, se ven las cadenas se ven, no, no, se ven las cadenas baja los brazos no no no no los, no no así mejor no, si no así, así no. mejor, así mejor eso. El Bás placer meca. es mío, Jolín hacer, hacer así Muchas hacer, gracias hacer, hacer, hacer no, Hay que hacer quita, hay quita, no me quita, quita, quita Hay que hacer la del Ah, esta. espera Pará, pará Pará, pará para otro lado. No, no, para roce, mía, ahí, ahí, ahí, ahí, más vale. o menos Más o menos Más o menos <risas> Más <ríe> o menos A la fuera, Y gracias como siempre A los oyentes que hoy hemos tenido bastante actividad en el chat Se agradece Por acompañarnos Por estar con nosotros Por escucharnos Y por aguantarnos Que es complicado en muchos casos Así que Como siempre decimos Y como Vamos a repetir una vez más eh, Os queremos más noticias Eventos, curiosidades y entrevistas Dentro de muy poco Un saludo, nos vemos El corte perfecto